Vale, hemos llegado aquí a Leche donde hemos acordado con Rabito, pero ¿qué es este lugar? No lo sé, ¿será su casa? Está súper sucio. hay sí. que necesitamos una mucama, hay que limpiar esto rápido. De verdad, aparte, huele, huele como. Huele como a pies también. Huele como raro. Huele, huele a las patas de Rabito. Ah. Efectivamente es su casa. Y sí. Hola queridos amigos, amigos. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Hola, bro! ¿Y Hola, ¿esa bro! ¿Esa busta misteriosa? Ah, es para, es para relacionarnos con el entorno. Mira que está bien oscuro todo esto. Bueno, ¿y ah, tú qué te, te crees nar, narrador de... de, exacto, televisión, de, de los, exacto, Pero esta es tu casa. Yo no sabía que eh. te habían cortado la luz, pero por lo menos limpia. No, no, no, no es mi casa. Miren, chicos, este es un lugar misterioso que encontré. Y está bien raro A ver, ¿en oh. serio? ¡Hala! No. Pero pero si por ahí está lleno de queso ¡Y es una habitación llena de puro queso! ¿Con razón? Pero ¿por qué hay queso? O sea, eh, espera ¡Es queso del que se guarda por 100 años! ¡Qué asco! No, huele ¿Qué, a que... pezuña. Huele, pero, pero bueno, la verdad es que, que Huele huele un poco a ti Así que no me afecta el olor porque pues ya te olió bastante ¡Eso no me lo esperaba! Quiero ir para allá, quiero investigar esa zona. como, a, ¡A ver! ¡Uh! ¡Uy! ¡Mira este queso es una oh, palanca! ¡Hala! ¡Era un queso un pa, un secreto! ¿Qué un qué ¡Pasadizo! ¿Qué? Pero, pero, rabito, no te comas ese queso, ese queso está vestido. ¡Y pero, tiene mo! ¡Qué sorpresa nos acabamos de encontrar! ¡Pensar correcto es lo que hago! ¡Un queso radioactivo! No, ese, ese sí está bien dañado Ese sí está bien dañado Vale, no ese ese sí, ese ya tiene como mil años ahí A ver, vamos Te a ver deja una momento. hora en el baño Amigo, mira, hay puertas que tienen candados oh, Están selladas De verdad, a ver, creo que ya no podemos escapar Ya no podemos devolvernos Papu, tenemos que ahorita que escaparte de acá ¿Qué? No, espera, sí. la entrada se selló Sí, Uy. se cerró no... ahora, ahora tenemos es un buen que lugar encontrar... para vivir, ¿no? La Bien, salida como, como que un buen lugar para vivir? ¿Dónde están Papu? ¿Quieres vivir comiendo queso? Vamos, vamos a buscarlo, ah. vamos a buscar ¡Mira! Uh, ¡Acá hay un queso! aquí hay más queso! ¡Un queso! ¡Ay, pero una rata! ¿Qué es eso? Eh, ¡Es una rata gigante! ¡Corre, Corre Cample! ¡Corre, sí. ¡No manches! ¡Es la guarida del rat, de la rata gigante! Por poco y no, y no, y no pasamos esa rata, es asquerosa cosa sucia es, es la rata guardiana de los quesos, que me tengo cuidado con eso. Sí, sí, ver, bueno. Chicos, chicos, chicos. Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Y si no sí, tenemos una salida, te, estamos atrapados, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de abrir estas puertas. Mira, tienen candados. A lo mejor tenemos que encontrar las llaves. Sí, sí, sí. A ver, vamos a investigar uh, más. Sí, sí, sí. Cuidado. Ahorita que encontrado. fuimos para el queso de por aquí decía que uno en nueve. Entonces tenemos que buscar, buscar más quesos. Patricio, tu genio se nota. Mira, mira, Aquí, aquí, aquí hay otro queso. Otro queso. Aquí está. Tenemos... Ok, tenemos dos, ¿no? Tenemos dos. No faltan... ya casi. Un montón. Mira, mira, Corran, corran, corran, corran. Corre, corre, corre, Ana, ala. Vale, oh. tenemos que aprovechar los pasadizos. Claro, claro, tenemos que aprovechar esto. Tenemos que pasar por aquí. A ver, venga por acá. Ay, ahí viene, ahí viene, corre, corre. No, ¡cuidado, cuidado! cuidado ya ¡Ah, Nos separamos de gameplay. ¿Dónde de están? Que ¿dónde, están ¿Dónde están, chicos? Escuché la rata. Ay, no. Vale, pues voy a aprovechar para buscar los quesos mientras. A ver, voy a buscar busca por tú acá. tú busca, tú busca. Vale, vale, vale, vale. Voy buscando, voy buscando. Ay, qué miedo, qué miedo por ahí. Estoy escuchando a la rata asquerosa. Corre, corre. Curre, curre. Corre. Vale, vale, vale, vale, vale, yo aprovecho, yo aprovecho, chicos, ya se libraron porque pues me están siguiendo a mí sí, sí. Ah, ya, están, eh? estás. ya tengo, <risa> ya tengo la otra, a ver díganme si escuchan la rata, please. te um, escuchamos a ti, ¿Eso ah, cuenta? Me... Ah, bueno, pero pues necesitamos que escuchen las ratas por eso, eso cuenta. Son expertos, expertos, Bob. ¡Cos! Ya por fin vienen ¿Sí? para ¿no? ¡Ah, ah vale, aquí está hombre! El no hay muros hombre. en la costa. Venga, mira, mira. Chicos, aquí hay otro queso, aquí hay otro queso. Vale, ahí está. ¿Vale? Nice, nos tres. Vale, ahora nos faltan seis quesos más. Tenemos que buscar seis quesos más. Pues un montón, pero ¿cuántos quesos tenía ¿Sí? escondido este ratón? Después de tantos okay. quesos nos preparamos una pizza, ¿no? Ahí ya tenemos el quesito Uy, <risa> es verdad, ¿no? Podemos prepararnos <risa> <risa> <risa> una, un manjar Súper delicie Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo me está siguiendo. Yo aprovecho <risa> Estamos detrás de ti, estamos detrás de ti uh, Zona segura Zona segura, aquí no puedes hacer nada, asqueroso Ahora, ya que estamos aquí Tenemos que aprovechar que se fue la rata Y podemos buscar la otra La otra llave, ven, ven vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, estamos por aquí Así que hay que buscar esos quesos asquerosos Por aquí Me estás guiando por el dolor <risa> ¡Ay, no, no, no! no, no, no. <risa> <risa> Ay, <risa> <risa> <risa> ¡Cuidado! ¡Qué asco! <risa> ¡Ayuda! ¡Me persigue! ¡Corre, corre <risa> papo! ¡Ay, yo encontré ya el otro queso! <risa> bueno, ¿Ale? ahí te la llevo, ¿eh? ¡Intercambio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! Que aquí podemos treparnos, ¿no? Alexi sí. ¡Sube aquí, sube aquí, sube aquí! ¡Ah! ¡Súbales, súbales! ¡Súbales, ¡Súbales, no! ¡Súbales, súbales, vale. Ok, aquí no nos pueden atrapar. ¿Eh, ¡Mira, mira, mira, mira, mira! Ah. ¡Hay una llave! Ahí está la llave, ahí está la llave, una llave, una uh, uh, llave. La de llave de la de salida. salida. Espera, cuidado! ¿sí ¡Que viene de nuevo! ¿Cómo sabes que viene de nuevo? Porque ¡Ah, se viene de nuevo! Con las pisadas, bro, que no la oye. Salvamos, bro, ver, bro, bro, bro, bro. Acá, Ese acá. seguro que es fan de Rabito. Oye, oye, exacto, este, exacto. exacto. ¿Hola? No, no, no, no. <risa> vale, todos tienen su llave verde, papus Pero, ah, Ramito, súbele, ¿no? La llave de la salida Vale, vale, vale, vamos, vamos, vamos de Derechito, derechito uh -huh. Oh, no, aquí? otra puerta cerrada ah, Y ¿sí? aquí no hay camino A ver, ¿Hola? a ver, a ver, espérate, acá había un pasadizo secreto A ver, ¿qué hay por aquí? Ojito uh. oh, oh, ¡Hay otro queso! Uh -huh. ¡Hay otro queso! Uh -huh. Estaba aquí Oye, escondido pero... Pero todo está cerrado. Tenemos que encontrar todavía más llaves. Espera, esta llave era de una puerta que estaba por abajo, chicos. Podemos abrirla por fin. Eh, pero tenemos que tener la llave azul. Tenemos la verde. Y creo que ya sé dónde abrir la llave verde. Así que venga. Venga, venga, venga, venga, venga. Vamos. Nos tiramos. Vale, vale. Uy, cuidado con la Corra, corra, corra. La llave, la llave. ¿Qué dicen? Ahí está. ¿Estamos seguros? Entonces ya no puede pasar aquí ja. Vale, sí, bueno sí, sí, sí Ok, ¿Y ¿dónde nos dónde hemos metido? ¡Hola, chicos! ¿Chicos ¿Dónde chicos? estamos? ¿Dónde es esto? ¿Y, ¿Y esto? ¿What? Esto está muy, muy tenebroso Mira, mira, mira ¿Y eso? digital el código mica. El código A ver, 2, 4, 8, 3 A ver, 2, 4, 8, 3 ¿Este es? No ¿Qué? es hmm. um, ¿Qué tal? 4, 8... 2, 3. No creo. ¿Tampoco? A ver, yo creo que, que, que como, como esto es un mundo de al revés, el número es estar al revés. Coloquemos 3, 8, 4, 2. Ahí. ¿De dónde sacaste esa lógica tan tonta? ¿Qué, que si sí es? No mira, mira, 3, 8. ¿Qué funcionó? 4, 2. Ahí está, papu. Sí What? funciona. Colóquenlo, colóquenlo. Hey, muy buena, muy buena. Creó esa lógica, creo que era disléxico. Su madre, quien sea que nos esté viendo por aquí, somos amigables, no nos A maten. No. ¡Ay, Rabeto! ¿Qué? Está muy blanco, bro. Me asustas asqueroso. ¡Bro! No, ¡Eh! Hay algo ahí enfrente. ¡Hala! ¿Sí? Que una discoteca, ¿qué es esto? Otro queso, uh, ¿Otra, otra llave, una llave roja, una llave roja. Agarren la llave primero y luego el queso, papus. A ver, tenemos que buscar la puerta roja y creo que yo la vi por aquí. Venga, venga, venga, venga, venga, de rojo ¡Me lo escojo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando tú? A ver, vamos, vamos. Aquí, aquí, arriba, es que aquí, aquí, aquí, uh, llave roja. Llave roja. Una, tab Llamada. Llamada. una tabla. Una tabla. Ahora te tenemos que regresar donde estábamos antes, papu. miren la llave Vamos. azul, chicos. Llamada esta azul. era de las últimas, ¿sí? Eh, esta estaba. Había que trepar. Otro, eh, había que subir por por donde estábamos subiendo para donde estaba la llave verde. Y ahí había una puerta azul. Donde cogimos un queso. Vale, entonces tenemos. Estamos cerca. A la izquierda. Ay, zona, no segura, zona segura. Zona segura. ¿Dónde Venga. está la zona segura? ¡Ay, ya me perdí! Me ¡Aquí, está aquí, aquí, Alexi! Michifus, Michifus, por favor. Pero ven, no ven, ven, ven. A ver, rata? Esos momentos. A ver, ¡Es Estuvo Arlido, ven, ven, ven, ven. Ven para acá, ¡Sígueme! que me llama Michifus. ¿Cómo que Michifus? ¿Qué nombre? Claro que sí, Michifus. ¿Qué nombre? ¡Ay, tal? me ha perdido Michifus! ¡Ay, no manches! Ya voy, ya voy, espérate, le hago un 360. ¡Guau! Uh, ¡Ahí voy! ¡Mi uh, Michifus, no tienes que hacer dieta, que estás muy gordo. Vale, vale, ahí estoy yendo, ahí estoy yendo, ahí estoy yendo. Por aquí se vino la Lexi! estoy con rabito. Vale, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! vamos que vamos, me vamos. sube, sube! ¡Subo, subo, subo! ¡Ay, casi me agarra! Uy, ¡Sube, no. sube! sube Molió la nube! ¡Vale, pasamos! ¡Oh, ah, miren, ah. otro queso! ¡Hala! Ah, vale, vale, otro queso Tenemos 30 segundos para... Para seguir el cable Y ir por el otro queso, ¿vale? ¡Así que vamos! ¡Vale, vale ¡De corre, una corre, vamos! ¡Corran, corre corre corre corra, corra, corra, corra, corra. Ah. La sala que estaba, este... Ahí, está, ahí está. ¡Ya no lo está! ¡Cuidado! No, no, no, eso papu. no es, eso no es, hay que seguir Ay, que asqueroso, asqueroso, asqueroso Asqueroso, ay, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale. No vamos a tener el tiempo suficiente Para llegar al cable Uuuh, Yo creo que no voy a llegar, eh, papo. Tengo miedo por Me encontraron en el camino, chicos Por acá, hola, por acá, por acá, hola. por acá, hola. rabito Ven, vamos. En ello? Por acá, por aquí, por aquí, había visto eso Huele a queso, huele Huele, huele, aquí, huele, aquí, huele, aquí, huele, aquí aquí aquí ¿no? huele, aquí aquí y todas las paredes Agárralo y, sa y salte, agárralo y salte Tenemos los nuevos piensos, chicos, chicos Escuchen a las pisadas, ay ¡Vamos, <ríe> tenemos que escapar! ¡Cuzca la salida! ¿Dónde está la salida? ¿Quién sabe? Tal vez esté en alguna esquina Que no hayamos revisado Es verdad, es verdad, debe estar por aquí cerquita Tenemos que buscarla <ríe> ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está, pero hay que... ¡Rabito! ¡Corre por tu vida, Rabito! ¡Rabito, ¿dónde estás, panita? <ríe> Bro, Estoy yendo para allá y si ah, los, y Yo y si creo los. que ya lo perdimos, bro Podemos sí, sí, sí, abandonarlo sí. Yo creo que no, no. toca no, no, abandonarlo no, no, ¡Ahí está! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre que nos sigue Michifu! ¡Me sigue no. la rata! ¡Corre! ¡Viene Michifu! ¡Maldita rata de alcantarilla! Ay, Oye, estamos saliendo! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátense, no. mátense! ¡No escapamos! No vuelvo a explorar contigo, Rabito, nunca más Chicos Chicos, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí solito? ¿Y ese camino? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, yo, yo creo que por aquí debe estar mi casa Eso está oscuro ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hace la rata ahí? Hola No me vas a hacer daño, ¿verdad? No me hace daño Me está siguiendo ¡Ay, ¡No!